Querida comunidad biocéntrica, um, bien, llevo dos semanas sin, sin compartir el vídeo semanal que hace ya un tiempo que vengo compartiendo con todos y todas vosotras. Y el motivo es, eh, es porque estoy colaborando en un proyecto... Uh, para jóvenes de tercer y cuarto de ESO en los institutos de mi comunidad. Para la prevención de las autolesiones y la gestión de las emociones. Y me está dando mucho trabajo y, y bueno, pues como que no he podido hacer los dos vídeos. Y también... El, el proyecto de los cuentos biocéntricos Que está teniendo una acogida también maravillosa Y entonces, bueno, pues el tema está por ahí Este vídeo que voy a hacer Es para compartirte Lo que, me, lo que está ocurriendo en este proyecto eh, Con lo que me estoy encontrando Y para también informarte Que voy a dejar de hacer los vídeos Hasta después de las vacaciones de Navidad Que es... Eh, aquí en España es después de Reyes, que es el 6 de enero. Y entonces en este periodo vacacional no voy a poder hacer vídeos porque aparte de trabajar, también tengo un nieto y tiene vacaciones y, y bueno, pues voy a estar con él. El tema está en que... Uh, el proyecto de este biocéntrico surgió el año pasado a través de las, propias, de las propias escuelas y los propios institutos que pidieron al ayuntamiento de mi comunidad, pidieron ayuda uh, porque se estaban encontrando que justo después de la pandemia, en el, en el, 21, en el, en el año 21, se dieron cuenta, habían detectado... Eh, que eh, el índice de autolesiones en los jóvenes y de una extremada baja autoestima estaba en aumento en los jóvenes de tercero de ESO. Y entonces pidieron ayuda al ayuntamiento, el ayuntamiento eh, propuso que la Cruz Roja hiciera algunos talleres de prevención de autolesiones y de de gestión de las emociones y ahí fue cuando yo intervine en el equipo multidisciplinar entonces el año pasado fue tan bueno, tuvo muy buena acogida los talleres que hicimos y este año en lugar de ser solo tercero también es cuarto tercero y cuarto de eso en todos los, en todos los institutos de aquí de, de, de mi pueblo que son entre privados y públicos son eh, 5 o 6, ahora no me acuerdo bien. El caso es que es una intervención puntual, en realidad, ¿eh? porque es un taller por aula. <risa> y en un taller, pues ya me dirás tú, ¿no? Eh, es solo hacer lo que se pueda, dejar una semilla si se puede, si cae en tierra fértil y, y poca cosa más. O sea es bastante de risa, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Y entonces, te quiero contar un poco con lo que me encuentro, tanto en el, eh, a nivel de equipo como a nivel de los jóvenes, porque es una realidad y mi objetivo es eh, que tomemos conciencia del mundo en el que, este, que estamos viviendo y también de del coraje que necesitamos como facilitadoras y como facilitadores de, de biodanza y de procesos de integración y educadoras biocéntricas eh, para lidiar con la realidad que es la que es. O sea, estamos hablando de un momento muy crítico en la que hablaremos, hablo primero de los jóvenes, eh, eh, en la que los jóvenes están absolutamente perdidos, desmotivados. Algunos, en cada aula, y no tiene mucho que ver con, con, con una escuela pública o privada, eh, o, de, o sea, de pago o, o pública, sino con... con con la realidad que estamos viviendo, de un sistema que está desmoronándose prácticamente y no hay nada que lo sustituya de momento que tenga suficiente peso, porque ocupa todo el, la desestructuración, el desmorone de de todo el sistema educativo, el sistema económico, de todo. Entonces esto los jóvenes lo viven con mucha frustración, con una perspectiva de futuro que no existe, con enfado, pero sobre todo con una actitud de, de no poder incidir en la vida de no tener capacidad de elección porque aquello que elijan no va con nada. No tienen perspectiva de trabajo eh, bien remunerado y digno, no tienen perspectiva de estudios que sean eh, satisfactorios. Porque el sistema de estudios es un sistema de estudios caducado que solo sirve para la industrialización, para, para crear estándares de personas. Y ellos ya no están para esto. Entonces, estadísticamente se ha descubierto, no es una cosa de solo mi municipio, sino que es algo que se está extendiendo, que es común en, en el territorio español, porque más no conozco, pero creo que tiene que ver mucho con, con Europa y probablemente en muchas partes más del mundo, pero yo hablo solo de lo que conozco y en este caso se trata de que se ha detectado que si bien el año pasado había un índice, un índice de autolesiones de una o dos personas por aula, estamos hablando que cada aula de instituto está ocupada por entre unas 26, 28 personas, jóvenes y joven, jóvenes, y mujeres y hombres, este año el índice ha aumentado y son entre 3 y 4 por aula. Esto quiere decir que el índice de autoestima está por los suelos o sea tremendo no solo ha aumentado el índice de autolesiones eh, sino el índice de drogadicción de alcoholemia y de bueno de de atención psicológica en la que los empastillan les dan pastillas para resistir, dijéramos, lo que les viene o lo que tienen en sus vidas. Así que cuando nosotros nos encontramos con, con estos jóvenes, nada de lo que viene de el sistema antropocéntrico puede funcionar. Entonces, la parte en la que yo colaboro en el equipo en el que estoy trabajando, que está compuesto por dos técnicas que son educadoras sociales y dos eh, estudiantes en prácticas de integración social, pues la verdad es que es un equipo magnífico que tiene verdadera vocación e interés en, en, en desarrollar trabajos de integración pero su formación, tituladas, ¿eh? sigue siendo deficitaria, en el sentido de que sí que es verdad que se ha cambiado el discurso por un discurso mucho más integrativo, menos sexista y con, con, una, con, unas, con unos adornos interesantes y herramientas que funcionan pero funcionan hasta un punto y es un punto realmente superficial porque el paradigma en el que se basan sigue siendo el antropocéntrico y mientras siga siendo un paradigma antropocéntrico donde el hombre está en el centro el hombre con sus, con sus idas y venidas con sus con sus con sus caprichos y con sus historias no va a funcionar no va a funcionar entonces cuando yo aporto toda la metodología integrativa biocéntrica de la educación biocéntrica eh, bueno literalmente y te lo digo así de claro sin ningún reparo literalmente eh, alucinan entonces, no te estoy contando esto para echarme flores, pues, eh, florecitas o sea, no tiene nada que ver con esto te lo estoy contando porque realmente funciona eh, para las técnicas integradoras y educadoras sociales los talleres estaban Iban a, iban a ser eh, desarrollados de manera de un powerpoint con unas cuantas diapositivas en las que informamos de qué son las autolesiones y, y qué es lo que hay que hacer, los recursos que se tienen y tal y cual, y alguna actividad eh, interactiva y nada más. ¿eh? Nada más. Entonces, esto no funciona. O sea, esto tiene, muy, bueno, tiene un buen, muy buen interés y tienen muchas ganas, pero esto no funciona ya así. Porque el, cada grupo que pertenece a una aula está compuesta de sujetos individuales con características concretas, singulares y del de sujeto colectivo que tiene también a sí mismo características singulares. Entonces, unas diapositivas con una dinámica mmm, para todas las aulas, es, esto es, es que es impensable, es impensable, porque cuando vamos a una aula, cada aula tiene su peculiaridad. No puede funcionar las mismas diapositivas para todo. Entonces, gracias a Dios, al universo, a, lo es igual. ¿no? Eh, el equipo con el que estoy colaborando, la verdad es que está muy abierto, entonces cuando a, aporto mi punto de vista biocéntrico y mi experiencia en el campo de la educación biocéntrica y como facilitadora también bio, biocéntrica, pues la verdad es que es, son muy bien acogidas y... Y bueno, y gracias a eso, los talleres de una hora, imagínate, una hora por, por aula, eh, han de ser un, un taller que realmente deje una semilla, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y dejar una semilla quiere decir entrar en contacto con, con el alma, con el corazón del individuo, con, con, su, con su esencia, con con sus inquietudes, y eso no se puede hacer a través de unas diapositivas, un discurso muy bien dirigido, muy integrador y muy muy eh, menos, me, menos sexista y todas estas historias, no se puede conseguir, a no ser que sea con un método integrativo biocéntrico que observe y contemple al ser humano como un ser humano singular, con sus características, con una historia de vida, con, con, una, con un método y unas vivencias pedagógicas que den lugar a que se cree un clima de aprendizaje y desarrollo donde cada individuo es importante y gracias a la aportación y al, y al compartir de cada individuo podemos crear conocimiento y acciones transformadoras reales. Y otra entonces tú que me estás escuchando, que eres facilitador y facilitadora de biodanza y educador y educadora biocéntrico insiste o sea no decaigas no decaigas no, no tenemos tiempo de decaernos no tenemos tiempo de de, de, de, de, de dudar ni tenemos tiempo de decir, ya lo haré mañana. No, no. Estamos en un momento de eh, acción. De acción real, transformadora, centrada en la vida. Entonces, no dudes de tus capacidades. No dudes de tu intuición. No te aísles en tu hacer y procura mantenerte en contacto con, un, en, con, un, con tu entorno biocéntrico, con facilitadoras y facilitadores afines, educadores y educadoras afines, cerca o lejos, no importa. No te quedes sola ni solo. Es muy probable que tú hagas un trabajo en solitario, porque es lo que toca, ¿eh? es lo que toca. Pero refuérzate, refuérzate en una comunidad afín, biocéntrica, que te apoye, que aporte, en la que tú también puedas aportar y que en la que podamos seguir aprendiendo a ejercer nuestro oficio, nuestra misión de vida, desde una perspectiva biocéntrica. Porque el antropocentrismo está todavía muy impregnado en las células. Y a veces se escapan, ¿eh? se escapan actitudes que no invitan ¿eh? a, a la integración humana. Entonces, hay una urgencia estamos en un estado de emergencia en la que necesitamos que todos los trabajadores y trabajadoras biocéntricos centrados en la vida trabajadores de la luz es igual, llámale como tú quieras eh, estén firmes al servicio de la vida déjate de historias que te lleven a dudar de ti Confía en ti. Sé veraz en tu palabra. Uh, sé auténtica en lo que hagas. Todo lo que hagas procura que sume. Tanto lo que hagas para afuera como lo que hagas sobre todo para adentro. Porque es lo que realmente cuenta. Porque podrás dar afuera lo que realmente tienes dentro. Entonces ocúpate mucho también de tu interior. Y no te dejes llevar por esta... Marea de tormentas tóxicas. Sigue tu instinto, sigue tu vocación, sigue tu, devo tu, tu, tu, tu devoción a la vida. Únete a la comunidad biocéntrica de allí donde estés. Puedes unirte también a nuestra comunidad biocéntrica que, que poquito a poco va creciendo, que tenemos en Telegram... Un grupo que está funcionando bien, que nos apoyamos, que somos de, del mundo, de varias partes del mundo y que, que hacemos lo que podemos pero que nos apoyamos. Porque a veces el apoyo viene más de fuera, de lejos, quiero decir, que, que de la, la comunidad más cercana. Esto puede pasar, ¿no? Entonces no importa, de, no importa de dónde venga, pero únete. Únete, participa, habla, di la tuya, hazlo desde el amor, desde la confianza en la vida, no desde la lucha ni la guerra de confrontaciones, ¿no? hazlo desde, desde el amor a la vida, porque funciona, funciona funciona, o sea, no te puedo decir otra cosa que la verdad está funcionando no solo ya te hablo de los grupos de biodanza que ya sabemos todos y de las, los trabajos biocéntricos, te hablo concretamente hoy te quiero hablar de este trabajo con los jóvenes que están devastados funciona estamos dejando semillas y estamos haciendo un taller al año que no es nada pero está funcionando porque luego me los encuentro por la calle, me saludan y me cuentan cosas. A veces son cosas que, que me cuesta escuchar. ¿no? Y, y otras cosas son de superación. Entonces, funciona. Tú deja la semilla. Deja la semilla porque Dios se encargará de, de, de, de, de, de nutrirla. Tú deja la semilla allí donde tú puedas, pero hazlo. No, no, no, no te quedes en, en, en las inseguridades, en el miedo de, de si llegará, si no llegará y en esas cosas que nos ocurren. No, no, no es tiempo de esto. Es tiempo de coraje. Es tiempo de hablar con el alma, de pensar con el corazón, de dejar que el alma hable. Y no la limitemos con nuestros miedos y nuestras inseguridades. No es tiempo de esto. Es tiempo de, de manifestar el guerrero y la guerrera interior. La auténtica. No lo que nos han dicho que es. No las guerras que se hacen ahora. No. Sino la verdadera guerrera que protege a la tribu humana que facilita la vida que lucha hasta la muerte si es necesario entendiendo la muerte como un proceso de transformación entonces pasa el mensaje este es el mensaje que te quiero dejar hoy en este vídeo pasa el mensaje con tus actos con tu mirada con tu palabra que construye Pásalo, si te sientes débil refuérzate, vete a pasear, reza, canta, baila, mira el sol, haz el amor, haz lo que sea necesario para no bajar la vibración de este cambio de era que solo se va a dar a nivel individual. Y solo vamos a poder hacerlo colectivos si el, el individual está por la labor. Entonces, este es el mensaje. Facilitador y facilitadora de biodanza. No te quedes en el negocio, en el ganar dinero. No. No te quedes ahí. Céntrate en pasar el mensaje. Céntrate en sembrar vida, porque nosotros y nosotras somos sembradores de vida. Entonces, olvídate del business, olvídate del negocio, porque la vida se encargará de nutrirte. Es así, ya hemos pasado por esto otras veces y lo único que funciona es centrarnos en la vida en la medida que generemos coherencia existencial con nuestros deseos y con nuestro amor juntos amor y deseo van a crear realidades nuestra palabra sincera del corazón y del alma va a generar lo que la tierra está necesitando este es mi mensaje de hoy no quiero repetirme más para no hacer más largo este mensaje porque es solo esto haz lo que tienes que hacer solo eso haz lo que tienes que hacer desde donde tienes que hacerlo que es el alma la vida el amor gracias y que pases muy buenas navidades no las, las navidades que nos venden por ahí en este sistema caduco sino las, las navidades de verdad, las que celebran la vida, las que celebran el resurgimiento del sol que es vida. Pero no el sol que está fuera sino el sol que está en cada, dentro, en cada una de nosotras. de nosotras. En nosotras cabe el abrirnos a que esa luz ilumine. No tengas miedo de iluminarte para iluminar no tengáis miedo de tu luz no tengas miedo de tu brillo deja que brille porque así es como va así es como vamos a, a ascender a esa quinta dimensión que no está en ningún lugar sino que está dentro gracias por escucharme me alegro mucho de que estés ahí y que sigamos juntas y juntos en este camino. Amor y servicio. Feliz Navidad desde el corazón.